qué te canté sí, sí. en inglés porque no lo sé, lo solo sé que es Lady Gaga, ¿no? O Lady Gaga. Lady Gaga. Lady, fue Lady Gaga. Y acá no. volvemos con arroz. Gaga puede llegar a estar vos. Gaga pero... estoy <risa> <risa> bueno, eso no hablemos, ¿no? Acá me, me mato de risa porque me estoy mirando ahora. Sí, salimos por Facebook. Aquel que no sabe, te metes en el Facebook de Mix. Más fácil de hacer la criolla. Y ahí nos vas a ver. Estamos Candela, Juan Pedro... Y yo, la Connie no se ve, pero también si queremos la podemos ver a la Hola, Connie. Cande. Hola. Ahí <risa> estás. <risa> <risa> Hola. mira, estamos haciendo un juego de cámaras. Sí, mira, ahí estamos, estamos, estamos, estamos ahí estamos. Ahí está Connie. Hola, yo. Connie, ¿cómo estás? Hola, ¿qué ah. tal? ¿Cómo están? Y ahí está el invitado que todavía Juan. no lo voy a poner. Pedro Bordalejo. Y acá eh, está Laura. Acá de estamos de nuevo en Arroba Joven con tan solo 8 grados en Pinamar. Prendete ya, ya, prendete, prendete fuego, prendete en la radio, por favor, que nos podés que nos veas. Ver en el Mix Magazine oficial en el Facebook o en Mix Magazine oficial en el Instagram y ya nos puedes mandar mensajes por el Facebook o por eh, el celular, nos puedes mandar mensajitos. Al, al 11 56 20 32 92. 11 56 20 32 92. No me veo más. No sí. me veo más. Para me digo, te... yo me estoy riendo conmigo misma, que está sí. bueno reírse de uno, ¿no? Sí. Bueno, quiero presentar a mi invitado. Lo voy a volver a presentar. Bueno. Juan Pedro Bordalejo, acá está para charlar sobre este tema que es tan interesante que es diversidad de género. Nada más y nada menos que él. Hola, sobrino, ¿cómo estás? Hola, tía abuela, ¿cómo estás? ¿Por qué le lo de abuela? No entiendo, pero bueno, en fin. <risa> eh, Ustedes se hagan de cuenta, pensé los oídos, no lo escucharon. Este chico está más gaga que yo, no entiendo por qué. Aprovecho para mandarle un saludo a mis sobrina. Es así que es sobrina. Sí, a mi sobrina, a mi sobrina Carla, a su mamá, que seguramente nos está mirando, a mi hermano Carlitos, que seguramente también nos está mirando, y a toda la gente que nos esté mirando de, de, a rojo Joven en este momento. Bueno, vamos a empezar con el tema, Dale, Yo ¿Te voy a los 2.20. Sí. sí, ¿no? Muy rápido, bueno, no importa. Yo soy así. ¿Cómo es el tema? Yo soy así... No, nada que ver, ¿no? Ay, no. Mi mamá, mi mamá. Ay, mejor no canto, mejor no canto. Bueno, como viene el tema, dijimos diversidad de género y ahora sí... En principio, Juan Juanpi, te queremos Tacandela acá, que yo quiero que en realidad Es arroba joven justamente Que ella sí tiene la iniciativa De hacer una pregunta No, yo primera Bueno, es que no me gusta el primera <risa> No le gusta No le gusta el, así encarar, ¿no? No le, me da la carita. Si quieren arranco yo respuesta? Y si les surge alguna duda, me lo preguntan Sí, yo sobre todo quería Primero y principal preguntarte ¿Qué es género o qué es ¿Diversidad de género? o ¿A dónde arrancamos con eso, no? Claro, vamos a plantear primero que todo, que todas las personas que existen tienen una identidad, que está conformada por un montón de cosas, ¿no? La edad, el género, la orientación sexual, la identidad de género, pero vamos a hablar más precisamente de la identidad de género. Para ponerlo en un ejemplo más sencillo, la identidad de género es como nosotros nos vamos a mostrar hacia las otras personas la identidad de género la vas a basar vos y cómo vos te quieras mostrar a los demás. Claro, porque nosotros nacemos con un género. O sea, biológicamente somos mujeres, nacemos mujeres y varones, ¿no? Así, ¿no? Claro. La gente, la sociedad espera que seamos y actuemos como mujeres y varones, pero nunca se habló tanto de la identidad del género. Claro, ¿qué es lo que pasa? Vamos a poner un ejemplo, no sé, un bebé que ni siquiera nació, por ejemplo. En una ecografía se ve que el bebé tiene vulva, vagina y ya se le empiezan a adjudicar un montón de sentimientos y un montón de características que va a tener que cumplir por el simple hecho de tener vagina, ¿no? Por el simple hecho de, tener, de nacer mujer. Claro, va a tener que ser sensible, en un futuro quizás tenga que tener hijos para realizarse como mujer, y también se va a tener que depilar. Y un montón de cosas más que le adjudican a un bebé que ni siquiera sabe lo que llevar una vulva implica. Es algo bastante complejo, y un bebé que está... Explorando el mundo, no, ni siquiera un bebé puede ser en cualquier etapa de la vida donde una persona se da cuenta realmente de que no está cómodo con sus, con sus preferencias. ¿A qué edad más o menos? Yo no creo hay, no un, hay una edad. No. no, ¿Qué es lo que pasa? ¿Nacés y te sentís incómodo con lo que la sociedad implica? La, por ejemplo, nacés con vulva y te sentís incómoda de lo que la sociedad implica la feminidad y vos ves al, al otro mundo, al otro, al otro lado binario que serían los hombres, todo el lado de la masculinidad, y te sentís mucho más cómodo ahí. Decís, ah, pero a mí me gusta más lo que la gente ve como masculino. Yo me siento una persona. Y ahí es cuando empieza el proceso de autorreivindicación. Donde la mujer dice, no, yo soy un hombre trans. Yo quiero ser hombre, voy a ser un hombre trans. Y ahí es donde entra todo el cambio, ¿no? Claro, pero a ver, eh, yo te, ahí en ese momento te hago, eh, bueno, venimos con todo, me, me quedo porque me quedo pensando en el aire, así como que... <risa> o sea, eh, nosotros tenemos unas creencias que la, la pone la sociedad, ya dijimos, ¿no? Claro. Eh, la mujer tiene que jugar con las muñecas, no puede jugar el fútbol, el hombre tiene que no puede jugar con las muñecas, tiene que jugar la pelota. Y hoy en día todo esto es como que la evolución, ¿no? Eh, en, en muchas, yo soy una de las personas que soy de la época, dijeron, de la época pasada, eh, tenía quizás todas esas creencias metidas en la cabeza y quizás uno no se animó a salir, pero qué diferente, a salir y a decir, bueno, esto que tengo en mi cuerpo no me, no me siento cómoda, yo me siento cómoda de aquel bando, eh, que a mí no me gusta desde ya decir esto, pero no me gusta diferenciar bandos, ¿no es cierto? Pero, ¿a, a qué decís vos de la diferencia de hombre-mujer trans? A ver... Porque, a ver, a la hora de una persona, porque a la hora de autorreivindicarse, es mucho más allá de la identidad que vos mostrás a los demás. ¿Se entiende? Sí. Vos agarrás y no es solamente el proceso de decir, de decirle a los demás yo me siento cómodo, cómoda, cómodo en el otro género. En el género opuesto, no sé si decirlo opuesto porque vamos a hablar que la posibilidad de que haya más de dos géneros. Pero. Okay, ahora después lo vamos a charlar a eso, sí pero va también a mirar para adentro y darse cuenta de que uno no está cómodo, cómoda, cómodo con lo que la sociedad adjudica a tu, tipo, a tu genitalidad de nacimiento. sí Entonces es bastante complejo y creo que hay que ayudar a la gente que todavía no puede a saberles, tipo, que entiendan que existe un lugar seguro donde lo pueden hacer. ¿A qué te referís con que existe un lugar seguro donde lo pueden hacer? Y existen un montón de organizaciones que ayudan a personas que están okay. en plena transición y que no se los quieren decir a su familia o a su grupo de amigos porque tienen miedo al rechazo Exacto. y toman una nueva familia que serían las organizaciones, que son quienes ayudan a las personas de la diversidad completa, no solamente del espectro trans. ¿Qué es ser un trans? Ser un trans es, es mucho más allá que solamente identificarse con el sexo opuesto, con el género opuesto, perdón es ser, sos un, te transformas en un sujeto político de lucha automáticamente te das cuenta de que por simplemente elegir tu comodidad de autopercibimiento, empezás a tener un montón de trabas no te quieren tomar en el trabajo vas a la escuela, no respetan tu identidad vas al hospital tampoco siendo que sí. hay una ley nacional sí, la ley sí. de identidad de género que promueve que toda institución sea pública o privada, tiene que respetar la identidad de las personas, y no necesariamente tiene que estar en el documento. Con la identidad autopercibida alcanza. Y, y auto la ley dice eso. Claro. Okay. Entonces te empezás a dar cuenta de que por qué, por qué pasa esto. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotras, nosotros para negarle a una persona que se siente varón, ¿quiénes somos para negarle que no puede ser varón por el simple hecho de que tiene una vagina? Sí, o al revés, ¿no? O al, o al revés, juez, claramente. Mujer por el simple hecho de tener pene. Claro. O, bueno, hoy me, hoy me reía cuando Pablo a Juan Pablo, a Juan, a Juan le decía, yo voy a decir, bueno, como dice, cómo nos enseña cómo somos chiquititos en el jardín, la chuchi y, y el pitilín, ¿viste? No, <risa> no puedo hablar así. Pero bueno, es en realidad un poco eso, ¿no? Eh, sí. eh, no, no la gente, la sociedad no está acostumbrada a aceptar que esto, lo no. es retrógrado, ¿no? Aceptar lo que es este, que un hombre que tiene pene pueda querer ser mujer, ¿no es cierto? Cande, eh, ¿qué tenés para decir Claro, eso? y el problema creo yo, eh, cuando uno va creciendo y se va sintiendo capaz incómodo, no se siente cómodo con lo que le dice la sociedad, creo que es, es un problema que se tiene que, que tratar porque viene de cero. De cuando el nene es chiquito, el simple hecho de que le inculquen que tiene que ser así... Va a hacer que después él no se sienta seguro de expresarse. Claro, ¿no? sí. Por ejemplo, no es uno de los ejemplos quizás más obvios que se me vienen. A una persona con vulva, imagina ¿qué es lo primero que hace cuando nacen? Le ponen los varitos. Es, está bien, es está bastante, bueno el ejemplo que viste. Es bastante fuerte pensar la cantidad de cosas que se le adjudica, que tiene que cumplir por el simple hecho de nacer con una genitalidad. Y el bebé ni siquiera sabe lo que todo eso va a implicar porque está conociendo el mundo es muy complejo y también es muy aberrante que sigan existiendo casos en los que se le niega a las niñas también jóvenes, inclusive adultos la capacidad de autorreivindicarse como ellos quieran es, existe y la verdad que es espantoso eh, Juanpi, ya que estamos en el tema de este, Cande pregunta no. eh, que estamos en este <risa> tema eh, ¿cuántos tipos de diversidad hay? Una pregunta un poco mal hecha. Ya no porque... <risa> sé, ya no sé. ¿Vamos ya te lo dije. Ya sé que me mandé una pregunta qué? mal hecha. Pero yo ya lo sabía, pero igual te la hago. Um, no sé si lo vamos a plantear como tipos de diversidades, porque creo que la diversidad engloba un movimiento, ¿no? Vamos a plantearlo por orientaciones sexuales. Por ejemplo, las más conocidas, las que están dentro de las siglas LGBT, lesbiana, gay, bisexuales, transexuales, ¿no? una mujer que le gustan las mujeres es una mujer lesbiana, un hombre que le gustan los hombres es un hombre gay, a una mujer que le gustan los hombres y las mujeres, o a un hombre que le gustan los hombres y las mujeres es bisexual. También está claramente la orientación heterosexual, que es la que predomina en la mayoría del mundo, que es básicamente... Según, para la sociedad tiene que predominar esa no es bueno. Claro, inclusive la heterosexualidad tiene un montón de normas a cumplir, tipo, la, la, la sí. heterosexualidad tiende a pretender que se cumplan diferentes normas, que se le llaman tipo la, la heteronormativa, ¿no? Es un concepto bastante nuevo quizás para algunos, pero se está tratando bastante de romper con eso. Eh, ¿Qué es la heteronormativa? ¿Cómo lo ¿Cuál dice? sería una norma de la heteronormativa? Por ejemplo... ¿Me, caso con un, me tengo que casar mujer con hombre? ¿Eso sería una Claro, una norma, una, una norma muy, muy vista también un poco bastante retrógrada, por ejemplo... La mujer se va a tener que casar con un hombre, y va a tener que limpiar todo el día mientras el hombre trabaja y va a tener que tener un hijo sí. para realizarse como mujer. Un poco el patriarcado o no, pero bueno, tenés que tener hijos. Hoy, hoy hemos visto que muchas mujeres ya deciden no tener hijos que, y no está mal visto, ¿viste? No, antes decías, ¿cómo? Sos mujer, te casaste, ¿cómo no vas a ser mamá? Y hoy muchas mujeres que he escuchado, por ejemplo, ya deciden no tener hijos porque claro. no lo sienten, no se sienten que van a poder ser madres. Eh, Juanpi, eh, bueno, seguí con esto de la diversidad, porque hay otra forma de diversidad, ¿no? ¿Hay claro, más? hay muchas más orientaciones sexuales, un montón. Por ejemplo, está la sexualidad, que son personas que pueden... ¿A qué? Asexualidad. Ah. Son personas que pueden tener un vínculo amoroso con una persona, pero no una relación sexo sexoafectiva. ¿A qué me refiero con esto? O sea, la ¿Pueden chinchada. Pueden ser pareja, no sé, pero, pero pueden ser pareja. Claro, no son la claro. chinchada. <risa> bueno, no, tú <te> estás cargada. <risa> No, no, no, no. A mí no me miren, chicos. Bueno, o sea, chan -chan con pit, no podemos Está con hacer. la, la chula y con el pitulín. No puede otra cosa que decirte chanchada. Abrí la puerta. No, muy bueno, burdo, no muy burdo. Bueno, no, no aparte tengo la relación sexual. Es Súper placentero el sexo. No, ya no sé, sé, porque algo viste chancho, que antes feo. Es una creencia, porque sí. cuando éramos chicos, te digo, a mí también, como cuando era muy chica, desde mi mamá era como tener una, ya que viene esto, la relación sexual, era horror. O sea, no, aberrante. por eso, aberrante. Por eso decían antes la maldicha la chanchada. Bueno, seguí, Juan. Claro, y, dale. No, agregando, seguimos quizás agregando quizás un poco lo que acabas de decir, está bueno que se empiece a hablar de la chanchada, como le decís vos, <risa> <risa> para que empiece a haber un poco de, de educación en ese mm, sentido. Claro. De que si una persona decide empezar a vivir su sexualidad desde joven, que lo haga con todos los cuidados que son necesarios, inherentemente al tipo de relación que sea. ¿Se entiende? Sea un hombre con un hombre va a tener tipos de cuidados, sea una mujer con una mujer también los va a tener. ¿Ustedes sabían que existen preservativos únicamente y solamente para vulvas, para relaciones lésbicas? sí No, yo, no, no, no, no. yo creo que la, la apertura que tienen estas criaturas es impresionante. Me quedo mirándolos porque Ese no... es el target, a eso me refiero ayudar porque creo que todos tenemos un montón de cosas que aprender inclusive yo eh, no quiero decir que yo no las tenga pero creo que si damos pie como esta radio dio el pie a que se pueda hablar hoy del tema y poder visibilizarlo como corresponde vamos a dar pie a que no haya faltas de educación y la gente pueda vivir más allá de su sexualidad un montón de cosas pero con el conocimiento necesario claro totalmente eh, Juan Juanpi, vos hablaste de, de, de, de. No, no hablaste, en este caso te quería hacer una pregunta yo. Eh, ¿Qué diferencias hay en la mujer, el hombre que se viste de mujer? Como, por ejemplo, el hijo del presidente. Eh, eh, lo eh, que hace. No, no, no me acuerdo bien, no al caso porque es un ejemplo, ¿no? Que, que me encanta la producción que tiene. De bueno, hecho. es como muchos hombres eh, de taco con barba. Claro, lo claro. que hace el hijo del presidente es tan aislado, si no mal recuerdo. Sí, sí, está sí, sí, No sé cómo le dicen. Sí, le Dixie. dicen DC. Dixie. Claro, lo que hace es un arte. El drag queen es una manera... La, generalmente las drags montan un personaje. donde ah, okay. Su identidad como hombre está, no está relacionada a la identidad que ellos deciden ah, tener ah. cuando se montan en drag. Es un personaje que trata de romper un poco también con los las ideas de lo que una mujer tiene que ser, porque no sé si vieron las personas que hacen drag, siempre tratan como de enormizar, agrandar los atributos que a una mujer, según la sí. sociedad, la hacen mujer. Es un poco una sátira. Ah, ok, ok, ok. Es, es un arte muy bueno y también esto, de que forman una personalidad, el, es un personaje. ¿sí? Ok, sí. Pero también, creo que a esto iba tu pregunta, más que a las drag queens, las diferencias entre... Una persona trans, transexual, travesti, transgénero, ¿no? Sí, buenísimo. Ya que lo dijiste, venía, estaba pensando justo y, y está bueno que lo digas. Una persona travesti es una persona que se viste con lo que la sociedad cree que es lo del sexo opuesto. Por ejemplo, un hombre que sale con tacos y cosas, pero no necesariamente se reivindica mujer, es travesti. Después o sea, yo, no, un hombre... O vos inclusive te vestís con lo que la sociedad implica, cree que se viste un hombre, podés considerarte travesti. Ah, sí, sí. Si los llevo a un hombre, por ejemplo, travesti, de los que conocemos, eh, que por ahí están en la calle, de verdad, hablemos así, eh, que están vestidos de mujer, no claro. significa que su identidad de género hayan elegido ser hombre. Su identidad hombre. de género es ser travesti. Ellos eligen ah, identificarse ahora, como travesti. qué difícil que es esto. Me suena están, muy difícil entender. Después sí, están sí, los transgéneros, sí. por ejemplo, que son los que se identifican con... A ver, no quiero decir sexo opuesto porque hace un rato dije que vamos a hablar de la posibilidad de que existan más géneros, pero, por ejemplo, un hombre que se identifica mujer se puede considerar transgénero completamente y es algo que se debe respetar, principalmente desde la casa, que es donde menos sucede, y después en cualquier institución, sea pública o privada. Claro. Y te faltó, estoy así como... de Bosque, ah No, yo lo que, la otra vez hablando con Cande en, en casa, uno de los temas mm. que tocamos que fue esto, que eh, lo que yo decía era que a mí no me gusta, desde, desde mi pequeña evolución como persona con creencias muy arraigadas, ¿no? Desde padres que por ahí no aceptaban, de ver gente que no se animaba a decir su identidad de género, en realidad eh, no me gusta hoy en día decir... Lo voy a gay, no me gusta decir lesbiana, no me gusta decir eh, transsexual, sino que me gusta decir somos personas, ¿por qué diferenciar los gays y lesbianos? Pues, estaríamos discriminando. ¿O lo, no lo pensás así? No, voy a, ah, okay. voy a decir sí, que sí. no estoy no. mucho de acuerdo con por eso. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tomásemos el amor simplemente como el amor, como lo planteaste claro, vos es recién... Como lo tomo. El amor es el amor. No, ¿eh? o sea, si, si el amor solamente fuese amor no existirían eh, los diferentes tipos de discriminación que existe porque una persona ama a otra. eso es lo que vamos. Claro. Básicamente, yo siendo abiertamente una persona gay, exijo tipo, que las demás personas me respeten como identidad. gay. por qué? Porque yo tomo mi identidad como un sujeto de lucha. Yo lucho por las personas de mi comunidad. ¿Se entiende? ¿Pero es necesario ser tan estructurado y separarlos como gays y lesbianas, heteros y homo? O ustedes, en realidad, Gay y homo es más o menos lo mismo, homosexual. Bueno, sí, es verdad, es verdad, pero en, o en realidad este, encasillarlos en ese nombre o se elige ese nombre para una lucha. No, no es que se elija para una lucha. Los nombres que vos me estás dando son los nombres de las orientaciones sexuales. Es donde se tiende a, no sé si encasillar queda bien, pero acomodar a la gente según las preferencias que tengan a la hora de formar sus parejas, ya sean vínculos amorosos o de relaciones sexoafectivas. Claro, yo eso es lo que veo. Que, ¿Por qué? Porque la verdad que a mí, como vos estás hablando, te reentiendo, pero yo creo que hoy eh, una persona eh, habla de amor y de amar y tiene la necesidad, eh, o sea, eh, es libre de amar, el amor es libre y el amor es, eh, a ver, puedo amar a una mujer y puedo Puedo tener relación con, quizás con una mujer porque me, me pintó en ese momento de estar con alguien con una mujer y de repente me pintó y, y estar con un hombre y o sea no lo veo mal la realidad de hoy es el amor amplitud no reconoce dice Daniel no reconoce espíritu no reconoce el eh, corpo, ¿no? Sí, sí. cuerpo mm -hmm. algo así Es género como que, amo raza inclusive claro. existe una orientación sexual claro, la pansexualidad ah, okay, son las personas que pueden Entablar una relación con cualquier otra inherentemente de su identidad de género es bastante abarcativa. ¿A qué me refiero? Eh, integra a, tipo, a los hombres, a las mujeres, a las mujeres trans, a los hombres trans, a los géneros no binarios, a los géneros fluidos. ¿Qué es el binario y sí. el no binario? Por ejemplo, a ver, una por persona no. trans, un hombre que se reivindica como hombre trans, está automáticamente tomando la tercera opción, tipo proponiendo una tercera opción al sistema binario binario de qué viene de hombre y mujer por eso el prefijo bi de dos entonces al existir una tercera opción ya caería fuera de lo binario y binario sería hombre y mujer porque claro yo el binario conozco matemáticas binario el binario pero claro no... binario cis digamos una persona cis es la persona que se siente cómoda con su género correspondiente a la genitalidad con la que nacieron por ejemplo un hombre que se siente cómodo con tener pene es un hombre cis. ¿Un hombre qué? Cis. S. No, C-I-S. C-I-S. C cis. Cis. Ok. Es bastante complejo. Por que, ¿Cómo dijiste? Repetímelo ahora... porque me fui. Un hombre... Que se siente cómodo con su genitalidad de nacimiento, con su, sí. con su género, es una persona cis. Un hombre con pene que se siente cómodo es una persona cis es y binaria. Binaria, sí. Cis y binaria. y, y binaria. la mujer que reconoce su vulva es lo mismo. Claro, lo exactamente. Misma, como, individuo, Pero, como individuo, digamos. Claro. claro Pero tiene otro cis? nombre por ser mujer, no. No, no, Lo no, no, no. toma mismo. como individuo. Claro. El binario abarca al hombre claro. y a la mujer a como, como los dos. Mujer. Tengo mensajitos acá que dice: el espíritu no reconoce género. El espíritu. la no, banda Dani. Acá dice: hola, ¿cómo están bellas? Hola, tía. ¿Tenés sobrinos por todos lados? O sobrinas. Sole Domínguez. Hola, ¿qué tal? Acá los estamos Hola, escuchando. Sole, beso enorme a mi ahijada querida de corazón. Pero me parece que, que sí, que la historia viene por eso, por no reconocer, que el amor no reconoce el género. Me parece que, que pasa en sí lo que. El espíritu, todo lo que amas, no reconoce el género. O sea, yo sí, puedo amar tal. a un hombre, puedo amar a una mujer. Sí, un perro, un gato, un un gato una planta, un tema eh, musical. Por ahí lo escuchan y dicen, pará, de pronto amar a una mujer. Pero en realidad, eh, bueno. Había gente que también pensaba que se vestían de animales y eso para tener relaciones sexuales con, con un ser eso humano. Eso ya nos estamos yendo a los no. Bueno, no hace idea. muchos años atrás, en la década de del de de de 30 y del 40 y del 20 también las mujeres se vestían de hombres para ir a escuchar una orquesta de tango o para poder tocar el piano, o para poder tocar el bandoneón, sí. porque estaba mal visto, que una mujer fuera tocara el a bandoneón lugar, claro. senta, Viste que para tocar el bandoneón claro. tenía que tener las piernas abiertas y demás. Entonces la mujer que tocaba algún instrumento y tenía que estar dentro de la banda de una orquesta toda de hombres se vestía de hombre, de hombre. para Antiguo. pertenecer. Y en esa situación también se peinaba, o sea, no, se reproducían sí. de hombres. Sí. Claro, ahí es cuando, inclusive podemos encontrar más ejemplos y cómo ha cambiado todo a lo largo de las épocas de lo que se le adjudica a una persona por tener, en este caso, vagina. Claro, claro sí, sí. No sí, te puedes sentar con las piernas abiertas, claro. tenés que ser delicada, no Uy. podés tocar instrumentos, no podés jugar al fútbol, ¿se entiende? Bueno, es una de las cosas que yo siempre digo, uno tiene que ser... Eh, hablamos, Candy, a vos que eh, uno tiene que ser femenina, por ejemplo, te dicen eso, tenés que ser femenina. Y dices, <risa> ¿qué es ser femenina? O sea, sí, me comporto como una mujer femenina, me quiero vestir, qué sé yo, elegante, todo lo que sea, pero cuando voy a casa, tengo van a estar con las piernas abiertas, y yo hago la, la mímica acá. <risa> <risa> eh, estoy con las piernas abiertas y eso no significa que, que esté rompiendo ninguna regla, ¿entendés? Yo claro. creo que las creencias que hemos traído son demasiadas. Eh, vos estabas hablando de lo binario y no binario. Bueno, claro. ahora lo binario ya lo explicaste. Lo no binario porque tiene que ver con el lenguaje inclusivo, esto, ¿no? Sí, Un, sí, un, poco, un poco. poco. A ver, explícalo. A ver, todo lo que escape de lo que es ser hombre y mujer cis pasa a ser no binario. Por ejemplo, una mujer que se reivindica como mujer trans vas a ser automáticamente no binaria, porque excede a esta regla binaria del hombre o mujer. O inclusive existen los géneros no binarios, que son las personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros. Quedan, ni como mujer ni como hombre. Claro, son, género, son? géneros no binarios. Así nomás. Ah, sí. Claro. ¿Así? ¿Y qué es lo que pasa? La mayoría de las personas, para el punto más fuerte de la identidad de una persona, a la hora de más de autorreivindicarse, ¿Cómo les demás les van a llamar? Exacto. ¿Nombraste les demás? Claro. ¿Por qué? Ahora es eso exactamente lo que voy a nombrar. Ajá. Por ejemplo, los géneros fluidos al no identificarse con ninguno de los dos géneros... O sea, yo, por ejemplo, no me identifico ni con mujer ni como hombre. Entonces, Género. Eh, no binario. Género no binario, exactamente. ¿Y cómo me tengo que recibir el lenguaje cuando me hagas? Y hablás? acá es cuando entra... El lenguaje inclusivo, ¿sí? Sí. El lenguaje inclusivo que sería cuando le agregamos la E a ciertas palabras, ¿no es cierto? Claro. ¿Seguimos? Sí, sí, sí. Bueno, el lenguaje inclusivo es básicamente cuando las palabras que tienen la opción, la característica de poder tener género adentro, ¿a qué me refiero con esto? ¿Qué sé yo? En vez de... Um, un ejemplo. Boludo y boluda. Sí. Bolude. Bolude. Ella, él, ella. Son pronombres neutros que integran dentro de las mismas palabras a los hombres, a las mujeres y a los géneros no binarios. O sea, yo te digo boludo a vos, le digo boludo a ella, y yo que soy dentro de lo no binario, me tenés que decir, o sea, me tenés que decir no, se utiliza el inclusivo que tanto revuelo también hay con este claro, tema, que es bolude. Claro. Puede Acá parecer hay una, hay un, un, un poco nuevo también. Es un poco nuevo y es uno de los temas que también está tan en auge que hoy nadie lo quiere aceptar, ¿no? Yo eh. creo que hay mucha desinformación respecto a eso. ¿Sí? Mucho, hay mucha opinión sin... Sin fundamento. Sin, claro. Creo que saber. el fundamento básico que tiene la gente es que porque no está en la Real Academia Española no se puede utilizar. No sé si lo escuchaste, sí, Cande. Sí, Siempre. ¿Sí? Pero sí, eh, capaz opinan y dicen, no, es una boludez, eso, un no sé qué. Y realmente no saben por qué es que se hace. Claro. Ni para quién es, ni nada. Lo que pasa es que un montón de, de personas, yo me incluyo, tenemos un montón de cosas que aprender. Nos tenemos como que deconstruir. Vamos a agrandar un poco este concepto. Básicamente lo que nosotros vamos construyendo a lo largo de nuestra vida, atravesados por un montón de cosas, ya sean políticas, sociales, es lo que nos va a hacer hoy en día. Pero si esas cosas empiezan a discernir con el respeto que tenemos que tener hacia las otras personas nos vamos a empezar a deconstruir y cada uno se deconstruye al nivel y a la velocidad que puede. Básicamente, deconstruirse es aceptar que hay cosas que estamos haciendo mal o cosas que podríamos hacer mejor sí, para también. empezar a tener un cambio. Exacto. ¿Cuesta mucho en la familia, eh, yo por lo que he sabido y por gente quizás que, que, que ha pasado por... No la quiero llamar esta situación de tener... Eh, hijos que por ahí eh, se identificaron con otro género o hijas que se identificaron con otro género y no poder costar un, un tema de no poder aceptar llanto, eh, cuesta mucho en una familia aceptar eh, esta situación, eh, que no es una situación, no sé cómo es la no, no claro, te entiendo. Es amor, eh, la transición. es amor puro, esa transición, ese proceso. ¿Te referís a las personas que quieren cambiar de género o a las personas que se abren abiertamente a la familia con una orientación sexual diferente? Claro, a eso, porque uno tiene un contexto, ¿no? Eh, es lo que decimos que la otra vez hablábamos y decíamos, eh, salir del placar. Closet. Salir del closet bueno, en inglés, salir del closet. Bueno. Yo digo, yo en mi closet tengo ropa, nada más. Entonces a mí no me gusta decir salió del closet No, tiene una, una identificación de género diferente a la que yo tengo y a la que puede tener otro, totalmente aceptable y hoy esperable y tiene que ser así, para mí es así. Pero ¿por qué decir salió del placar? Ella, no, otra pasa vez no que caigo en la discriminación. Esta, no, esta definición, esta manera de decirlo viene desde hace bastante tiempo ya. Principalmente por el salir es salir, va a quedarse en salir. Y del closet principalmente porque en España, los primeros que se empezó a usar, inclusive ahora lo usamos acá en Argentina, el tener un esqueleto en el closet, algo que se tiene que esconder mucho, o cada persona tiene su muerto en el placard, como lo usamos acá, Ajá, algo que vos, tenemos que esconder. Entonces, ¿qué pasó? En ese tiempo se tenía que esconder la orientación sexual que tenías por un montón de... De factores. Por ejemplo, te podían despedir del trabajo, te podían cagar a palos en la calle, por un montón sí. de cosas. Entonces se le empezó a decir salir del closet, cómo sacar el, el esqueleto, el esqueleto lo, de adentro. El muerto que tenés en el placar. Claro, porque en ese momento era algo que no se podía saber, como los secretos que escondemos en el placar. Igual. Consideran, sigue siendo... ¿consideran eso iba a preguntar justo, ¿consideran, Candela, que hoy. Este, se puede salir, o sea, es más fácil, estamos más los adultos. Ustedes que están de ese lado, ¿consideran que estamos más, más aceptando toda esta realidad o que todavía hay mucha gente que, que, no, que no pasa por este lado? Yo creo que un poquito sí, pero sigue habiendo mucha gente. No. ¿Y vos cómo ves todo este tema de la identificación de género? ¿Diferente a lo que nos dice papá y mamá o lo que nos decían papá y mamá? No, yo creo que... Eh, como que no tendría que haber esta cosa de salir del closet, como que está muy arraigado, pero como que yo creo que no tendría que estar, yo no tendría por qué salir del closet sino que y, y eso arranca desde chiquito suponer que un nene es heterosexual. Porque yo de chiquita me decían tenés novio. Claro, sí. o inclusive, Cande, ¿una persona heterosexual sale del closet? No. No. Claro, eso es lo claro. que voy. Totalmente. Claro, tal cual, porque eso. De lo que estamos hablando es de que se haga más natural, digamos. Que se sí, naturalice voy a más. ¿Tenés odio. novio? Es, ¿Estás sintiendo amor? Sería. ¿Tenés pareja? ¿Tenés, ¿Tenés pareja? ¿Tenés, ¿Tenés novio novia? Ya claro. está. Hay que perderle el miedo. Claro, a la O, a la A o a, a la después, E. A la, a la E o a lo novia. que sea que esté frente. Ahí bien, el novio. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ok. Sí, Ay, y, que igual me, me, me quedé pensando en lo que estaban hablando, en esto de salir del closet, y ya todo es diferente, porque antes se escondía a una persona con discapacidades, con un tema, una persona diferente, se la escondía en un sótano, hace muchos años. Hace muchos años, claro. La gente claro. hacía eso, aunque ustedes se espanten con lo que yo estoy contando, pero era real. Se escondían muchos secretos. Que si este es hijo del otro y entonces. No, sí, si vamos a sea, un montón de temas, sí, hay, es un de, hay un montón de cuestiones. Mismo lo que hablábamos el jueves pasado acá en Arroba Joven con el tema de la violencia, la violencia de género. Que antes era sí. normal que venga el marido y le echante un cachetazo a la mujer. El tema de Cacho Castaña, si te agarro con otro temato. Exactamente, exactamente. por <risa> eso te digo. Es un montón. El, eso Quince era mucho. re normal en ese momento. Claro. Y hoy, bueno, decís, hoy eh, Cacho Castaña está muerto, Dios lo tenga en la gloria, pero te, te, te digo, no, claro. no podría volver. No lo puede volver a cantar. Es que hay un montón de cosas que cuando lo vamos a hacer, yo creo que, bueno, si volvemos a lo que es la generación, vía el programa de Tinelli, eh, de la violencia de género, eh, ya no se puede hacer el programa de Tinelli que hacía antes, por ejemplo, si vamos a eso, está más actualizado, tiene que imposible hacerlo, Claro. lo que está sí. dando sí es mucho eh, pie a lo que es la esta cuestión de identidad de género eh, no sé, ayer lo vi, estaba Mariana una, Mariana no me acuerdo el apellido que también es es no sé, como trans me parece sí. eh, es excelente, una empresaria ha tenido una carrera fabulosa y a mí la verdad que me encanta porque eso es, o sea, esas somos personas, somos seres humanos Chicos, más allá de, la, de identidad. Ministra de educa la ministra de educación de Biden Sí. Estados Unidos. Es trans. Es trans. Es trans. Y, y no te, y si vos agarras y, y la corres de contexto y solamente te limitas a googlear su nombre y a leer de eh, cómo es que llegó donde llegó como profesional, no puedes creer ¿Creerlo? Bueno, la cantidad de, de estudios que tuvo esa, esa mujer. Pero es, es, es que nada nada indica que vos seas menos. Eso claro, ¿por qué, pero, ¿por qué cuesta creerlo? Cuesta, no, tal cual, cuesta ¿Entendés? justamente por es, Pero por eso te digo, si hoy un presidente de un primer mundo como Biden, para que fue reelecto hace bueno, muy bueno. re poquito contra el otro que lo sacaron como es Trump, Sí. y sabemos todas las causas que tiene Trump con respecto a la violencia fíjate vos cómo en meses bueno o sea, está... no, no tardó nada en hacerse ese cambio Juanpi claro. eh, en ese sentido consideran que a, a, a, en esta evolución eh, vos dijiste nombraste el trabajo hace poco se puede conseguir trabajo más rápido más fácil eh, se está eh, este, incluyendo todo este te este tema en la sociedad argentina sobre todo es acá? complejo es bastante complejo. Hoy mis compañeras de Madariaga llevaron, eh, para que se traten en el Honorable Consejo de Liberantes, sí. el cupo laboral trans travesti en Madariaga. También que las quería nombrar bueno. porque sí, creo que obvio, están haciendo un trabajo es impecable y lo están llevando para darle entidad a la lucha. Porque, por ejemplo, no voy a dar nombres claramente para mantener la, la intimidad de nuestras compañeras, pero un compañero trans... En Madariaga fue a buscar trabajo, le dijeron que sí, pero cuando se enteraron de su identidad le dijeron que no, porque pensaron que iba a espantar a la clientela. Y eso sí, pasa acá, acá 30, 29 kilómetros, media hora en auto. Sí, es terrible. Es terrible. Entonces ahora entiendo por qué inclusive, las marchas, eh, para reivindicar eso, que se hace la diversidad, ¿no es cierto? Claro, inclusive la mayoría de las personas trans caen en la prostitución, es tristísimo, pero al negarse... Como trabajo. Claro, no como trabajo, claramente la prostitución no la consigue un trabajo. No, pero, pero es el único medio que tiene claro, es para subsistir, claro. Porque al negarse un trabajo en forma, caen en la prostitución, y no solamente la prostitución, además de ser denigrante para una, para, para el cuerpo, para une. Es tristísimo el ambiente también, caen en las drogas, caen en sí. un montón de cosas, por ejemplo, hace poco, hace menos, menos de un año... Una compañera trans en Dolores se murió por una infección de muela. ¿Quién se muere por una infección de muela? La gente trans, ¿no más? Porque no les dan pelota. Sí, en el 2021 menos. Claro. Sí, menos, obvio, no, imposible. Eh, ahora, dentro de poquito, eh, se, se celebra, dice, el 28 de junio, eh, ¿no? el Día de Internacional de la Diversidad. Exactamente. Esto es porque el 28 de junio de 2021. ¿969, si no estoy errado? En el 69, sí. En New York. Eh, sucedió en New York, en Stonewall, que era un bar donde se dejaba a las personas diversas entrar a tomar, a tomar nomás, a un bar como cualquier otro. Y era el único bar que aceptaba a escondidas a estas personas. La policía se enteró y empezó hace a... Hacer racias. Claro. Hubo un montón de redadas policiales y desde ahí se conmemora los 28 de junio a nivel mundial el Día eh, de la Diversidad, digamos. Y a nivel nacional, esto también cabe recalcarlo porque es sumamente importante, se, eh, se conmemoran los travesticidios sociales sí. que hay acá en Argentina, el 28 de junio. Eh, Juan, pregunta a Cande. No. ¿No? Está no. calladita. Es que es como que también estoy bastante familiarizada, no se me ocurren preguntas por... Pero bueno, eh, sí, uno creo que la, la idea, eh, como les decía, yo te decía Juan Pedro, por más que uno esté un poco más evolucionada que otro tipo de gente, eh, pueda transmitir esta conciencia a la gente que quizás nos esté escuchando o que nos pueda ver de aquí en Facebook, de que, de, de que tienen que evolucionar mucho más, que el amor es esto... Eh, cuando vos nombraste el Día Internacional, yo te, eh, las marchas que hacen, ¿no? El colectivo, sí. ¿cómo se llama? LGBT. Más. El e LGBT. BT. Más. más. Eh, por ejemplo, yo puedo ir a la marcha. Las personas heterosexuales y sí que se reivindican a ellos mismos como heterosexuales, tienen la posibilidad de apoyar la lucha, pero nunca encabezarla. ¿Por qué? Porque cada lucha tiene un sujeto político. En este caso, la lucha de la diversidad, ¿cuál va a ser el sujeto político? La diversidad. Funciona de la siguiente manera. Las personas heterosexuales pueden participar, pero siempre tienen que respetar los espacios. Y trabajar, inclusive cuestionándose los privilegios que tienen por ser heterosexuales. Por ejemplo, el hecho de no tener que salir del closet es el, el que más se me viene ahora. Cuestionárselos. Y decir, no, para yo por ser heterosexual estoy teniendo cosas que una persona gay no tiene por el simple hecho de elegir una orientación sexual diferente. ¿Se entiende? Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, ¿Qué es lo que pedirían las personas transexuales? Lo dijiste ahora, las personas de, de, de, de, con otra identidad de género. ¿Qué se pide en esa marcha? ¿Qué se pide? Principalmente se lucha por la discriminación. Básicamente, el hecho de los crímenes de odio, por ejemplo, el asesinato. Inclusive... Pena de muerte hay en otros países sí. por ser homosexual o cualquier entidad diversa. No. Hay pena de muerte, los matan. Y acá en Argentina, aunque no haya pena de muerte, la misma. Es fuertísimo lo que voy a decir, pero la misma policía recurre a la prostitución de compañeras trans y hay un montón que terminan muertas. Claro, uno no se entera, ¿no? No, no, sí. no llega, quizás. Eh, todo mismo eso en nuestros oídos. Tehuel siguen sin aparecer. Claro, Tehuel de, no. de la Torre. Compañero trans que desapareció hace tres meses. Tres meses, no estamos hablando. No estamos hablando de diez días. Fue a buscar trabajo. Diez. Trabajo fue a buscar a Alejandro con Las dos personas que están imputadas en la causa se niegan a declarar. Claro. Y no se están utilizando todos los medios no. para buscar no, a Tehuel. No, y lo están buscando como una persona lugar, muerta. ¿no? Como una persona muerta, Es espantoso, es espantoso. Terrible. Sí. Eh, Juan, me quedaría un montón. Bueno, esto no viene desde ahora. Eh, yo creo que había tenido un añito cuando, cuando ya sabíamos que veías una mesa de homosexuales y a, a veces se han negado en los famosos restaurantes de Estados Unidos, de Alemania, cualquier lugar del mundo, claro. a servir una mesa que había homosexuales, ¿no? Claro. O simplemente eh, o inclusive las cerrar mejas. barras, claro. eh, ¿sí? porque había gays, había lesbianas. Sí, eh. Eh, la Lula contaba el otro día estudiar Derecho en el año setenta y pico, era un garrón, sí, era un realidad, garrón, un garrón. Hay un montón facultad, de cosas. ¿me entendés? Lo bueno, lo que yo veo es que, que gracias a ustedes, gracias a los jóvenes de hoy, 2021, a ellos que tienen 14, 15, mi hijo, que puedan tomar esto y estas conversaciones con una gran naturalidad y que se pueda hablar frente a la gente que está más cerrada eh, en, en cuanto a entender esto porque en realidad no tendría que estar ni cerrada ni abierta o sea esta conversación no se tendría que estar dando porque no tendría ¡Exacto! que haber ninguna de las problemáticas claro. Totalmente. pero lamentablemente existe entonces la conversación se tiene que dar claro. yo creo que como dije un par de veces ya todos tenemos que aprender pero siempre hay que mantener el respeto hacia las identidades siempre respetarles, preguntarles ¿a vos cómo te gusta que te llamen? ¿de él? ¿de ella? ¿de ella? ¿de ella? Tratar de hacer sentir cómoda, cómoda, cómodo, cómoda a la gente. Mm. Tengo un mensajito. Eh, esta información, pone Dani, está en el ADN, es la creencia inconsciente que hace la no comprensión espontánea de las personas, dar el tiempo de evolución a las personas sin juicio, a lo que el otro ve y siente como desconocido a su información. Volvemos a lo mismo, tiene que sí, ver con... Tiene el, que, bueno, que sí, el, es muy difícil explicarlo, No, ya no, digo. tal cual, pero tiene que ver con lo que hablábamos también antes, que el espíritu es amor, que Exacto, depende el, también de cada y, uno. El amor no reconoce y, cuerpo, y tampoco, sexo, nada. Y tampoco el pasado, porque quizás eh, a vos te amaron y tus tatarabuelos y te, se amaron de diferente manera con otros criterios y con otras cabezas. Claro, o quizás con, con una misma, o, o, a mí o cualquiera, ha habido en mi familia también esta cuestión de que no han podido eh, darse a conocer o los miedos que tienen por ser o golpeados o, o, o encerrados o criticados o no aceptados por la sociedad. Juanpi, ¿qué eh, para irnos ya de, de, del programa, del Facebook, que nos están mirando, ¿qué, ¿qué mensaje podrías dejar? Como vos decís, para mí el amor es todo, eh, a mí me llegó una vez, siempre lo cuento, mirando una novela, de las novelas hoy en día que están, este, novelas de página, de, de, de, de, de revista Gente, como decía antes, <risa> o paparazzi, eh, media mediática, que, que, que una vez un flaco salía con una chica, la chica lo encuentra después con un flaco y enseguida lo rotuló de gay. Y el flaco le dijo, no, no soy ni gay ni, ni hetero o sea, me gusta. Puedo pasar un lindo momento con vos, sexual o no sexual, y un lindo momento con el flaco, sexual o no sexual. O sea, el amor lo represento de esta manera. ¿Tan equivocada estoy que sea el amor así? Es que, a ver, el amor es así, sí, pero creo que yo, sin alargarlo mucho porque ya estamos más o menos cerrando, sí. Creo que las personas que se identifican como gays y se hacen llamar como gays los hacen por una necesidad, por, okay. una, por, un, por una falta de algo. Ese algo principalmente son o derechos o claro, falta de también, respeto. Para la lucha. Claro. ¿Qué mensaje les dejas a todos los chicos, a todas las chicas, a todos los chiques y a la gente grande? Eh? Principalmente les quiero decir y pedir que abogen todas sus esperanzas a que. Juntes nos podamos deconstruir y empezar a respetar las identidades. Además, quiero recordar, y nunca dejar de recordar, que Tevuel de la Torre sigue desaparecido, hace tres meses. Vamos por eso. sí, está bueno que, que se pongan las pilas y que no lo sigan buscando. No, ni por el mismo lugar, ni por el mismo lugar, como dicen, ni como que si estuviese muerto. Exactamente. Eh, millón de gracias por estar, sobrino. Tía sí, abuela. Muchas gracias a ustedes. <risa> Bueno, nos vamos a un corte y enseguida estamos de vuelta con los chicos que me llenan de amor. vivir